Entonces, el repartidor, después del diseñador floral, es la persona más importante en el negocio. Yo, yo no entiendo cómo contratan un servicio de Uber y de Rappi y de todas estas empresas sí. que, o sea, parte de la razón que la industria floral en los últimos 10 años ha sufrido tanto que las florerías casi han dejado de existir, es porque se perdió todos estos detalles de atención. Y sin atención y sin servicio al cliente, un negocio de florería no se diferencia y no puedes competir con todas las cadenas gigantes que venden súper barato. La verdad, en los, últimos 10, en los últimos 15 años, empezó a decaer la industria floral. Porque empezaron a vender flores de mayoreo por todos lados y por internet. Y entonces, de hecho, muchos de los floristas que se hicieron en los últimos 10 años son floristas de eventos. No tienen la menor idea lo que es ser florista de arreglos de ocasión. No, no, ¿Cómo? Y ahorita han estado empezando a aprender Ay, mira, también arreglos de cumpleaños. Ay, y es padre no hacer arreglos en volumen, sino hacer arreglos distintos durante un día. Y están conociendo lo que es en realidad ser florista, el que transmite emociones por medio de una composición floral. Pero los últimos 10 años se, se perdió mucho, se perdió mucho y mucho tiene que ver que también no hay servicio, no hay servicio. La semana pasada escuchaba una entrevista con un florista colombiano que precisamente hablaba de eso también, cómo los floristas nuevos no valoran al cliente que va y les compra un florerito con una rosa para llevarle a la novia porque no le alcanza para más. Y... Y siempre como que no le dieron importancia ni a quien hacía compras pequeñas. Y ahorita están empezando a agradecer y valorar a cada cliente que los visita. Pero siempre debes de ser, o sea, en mi opinión, pues así es como siempre. Y yo es lo que siempre he promovido desde que empecé a dar cursos. El servicio al cliente en un florista es súper importante para generar lealtad, para que te compren a ti, si no... ¿Qué estás ofreciendo que te haga especial? Claro. Eso es bien importante. Esa es la base de la floristería. Sí. Si un servicio al cliente, tanto cuando entra a la tienda o cuando llama por teléfono. El servicio al cliente es lo más importante.